Habrán visto que en Internet en Venezuela hay todo un nuevo ecosistema de generación de contenidos. Son los venezolanos tratando de buscar salida a una situación que está totalmente alterada. Mientras el resto de los habitantes del continente tiene acceso a un sistema de medios equilibrado, abierto, plural, con distintas diversidades en muchas plataformas, los venezolanos no. No hay acceso a prensa en muchos estados del país, no hay acceso a una radio libre, plural y abierta en la mayoría de los estados y tampoco la televisión presenta en este momento posibilidades para que la gente esté bien informada y a tiempo de la cosas que ocurren todo eso está yendo a internet, que es donde las conversaciones, los contenidos, los rumores, las cosas no confirmadas, conflictúan entre ellas, chocan todos los días y hacen que la gente tenga que constantemente estar confirmando las cosas que ocurren. Pero hay una segunda dimensión. Hay toda una nueva camada de generadores de contenidos. Páginas web que intentan ser cada día más relevantes. Youtubers que intentan contar todas las semanas qué está pasando, qué están viviendo. Y hay un vacío que se está llenando poco a poco. No había medio digitales para jóvenes venezolanos, eso también está apareciendo. Hay dos dificultades, el ancho de banda, que es el más lento del continente, y un sistema económico que pueda sustentar estos modelos de producción de contenido. Es sumamente complicado porque las empresas no están en un momento de apostar, la mayoría quieren alianzas pero no financiamiento, y por el otro lado hay que apostar a las audiencias pero cada vez tienen menos capacidad adquisitiva. Aquí es donde la diáspora puede jugar un rol importante. Así que estén pendientes, el nuevo ecosistema digital venezolano tiene a muchas personas tratando de apostar para que el resto esté interesada, pero nos hacemos falta todos. Es una red muy grande, muy compleja, donde incluso la gente que no puede aportar económicamente puede ayudar compartiendo contenido. De esa manera podemos ser un poco más libres e independientes todos los días.